Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tema súper interesante que creo que les va a gustar mucho y es el de cómo crear una cyborg o bola de energía. A través de la ciencia ficción, del cine y de la televisión hemos visto cómo grandes personajes como por ejemplo Goku por medio de su jamejameja han derrotado a todos sus enemigos que bueno al final este jamejameja es una cyborg expandida no o como por ejemplo el personaje de Merlin el cual si sí existió y era un mago muy poderoso a través de su magia podía crear una poderosa cyborg pues el día de hoy yo les voy a enseñar a cómo crear una cyborg les voy a explicar cómo eh... Pero bueno, lo vamos a hacer a través de un método científico. Ya más adelante vamos a ver cómo hacerlo por medio de un método sobrenatural o esotérico. Ahora sí, pasemos a la explicación. Lo primero que vamos a tener que hacer es que van a tener que conseguir dos objetos que son súper importantes para esta práctica. que van a, ser, eh, van a tener que conseguir un tapón como el que estamos viendo en pantalla. El segundo objeto que van a tener que conseguir va a ser un ventilador de aspiradora como el que también podemos observar a continuación eh, este ventilador lo van a instalar adentro del tapón después vamos a tener que hacer eh, un hoyo en cada tapón porque vamos a usarlo en las dos manos tanto en el izquierdo como en el derecho y vamos a tener que hacer un agujero en el centro del, del tapón ¿no? Este, ya también después tenemos que conseguir un cable y conectárnoslo a la muñeca y listo ya tendríamos este, hecho nuestro tapón energético para absorber las energías ahora les voy a explicar cómo funciona bueno me comuniqué con un eh, ex científico que trabajó en algunos laboratorios de la NASA eh, y me explica que para poder hacer las energías se, se necesita hacer uno, un, un ejercicio en el cual ustedes van a tener que conseguir 125 velas poner las 125 velas en círculo y ya después de esto eh, automáticamente el tapón va, te, va a detectar las, la, las energías y va a absorber la, la, el, la energía del fuego ¿no? la energía de las, de las velas eh, para eso es importante el funcionamiento del, del ventilador de aspiradora que trae nuestro tapón para que pueda eh, funcionar absorbiendo la energía de las velas del, del fuego y el cable que les pedí eh, que se conectaran a la, a la muñeca era para que transformara el fuego en otro tipo de energía ¿no? como eléctrica eh, si sí, la transforma en energía eléctrica porque bueno, absorber en energía de, directamente como fuego o de velas es muy peligroso. Y ya después de eso este, eh, van a poder hacer su sibal, van a poder hacer su bola de energía en automático. Cuando ustedes quieran van a poder generar una bola de energía por medio de su aparato que es un, un tapón energético. Ya van a poder hacer bola de energía para. Este, lanzarlas a, a usarlas como ustedes como ustedes quieran ¿no? y bueno ese eso ha sido toda la información por el día de hoy eh, si les gustó el video por favor denle un like eh, y suscríbanse al canal no activen las notificaciones y para recordarles que yo ya utilicé esta tapón energético y si sí pude si sí pude hacer la si sí, sí funciona está garantizado al 100%